¿Dónde está el Bebé en la casa? Papá, que ya estoy grande, ya tome como grande. Entonces te vas a buscar trabajo mantenido de mierda.